El hijo de Camilo VI se muestra como mujer ante preocupación de sus fans. Familiares y amigos del cantante están preocupados por el comportamiento de Camilo Blanes. Camilo Blanes, el hijo de Camilo VI, muestra un aspecto desmejorado desde hace semanas. Camilo Blanes, el único hijo del fallecido cantante Camilo VI, sigue preocupando a su familia y a sus fans por el comportamiento que muestra en las redes y en la calle, afuera de su casa, donde ha sido captado por la prensa, los que quieren a Camilo aseguran que necesita ayuda profesional, pues el joven tiene problemas de depresión y drogas. Camilín, como lo llaman cariñosamente sus fans en España, han tratado de animarlo y lo han aconsejado para que busque ayuda profesional, pues en las fotos que ha compartido luce muy demacrado, visiblemente enfermo. Cuando regresó a Instagram, después de semanas sin publicar, lo hizo con un par de imágenes que llamaron la atención de sus seguidores, pues apareció usando una peluca de su padre, aunque finalmente borró dichas imágenes, fue captado por la prensa a las afueras de su casa con comportamiento extraño, pues le disparó a los reporteros con bolas de goma con una pistola de juguete y caminó en ropa interior por los alrededores. Su madre, la mexicana Lourdes Ornelas, dijo que está preocupada por la salud mental de su hijo, quiere ayudarlo pero no sabe cómo porque él no le permite que entre a su casa. Camilo Blanes y su aspecto femenino. En redes sociales, Camilo Blanes cambió el nombre de usuario en Instagram y ahora se llama Selah. Ahí ha subido fotos con pelucas, en ropa interior y con extraños filtros en lo que luce como mujer. Europa Press asegura que el cantante, quien no ha logrado despegar su carrera musical, recibe visita de varios amigos en su casa, incluida la de su madre y su novia. Este medio reportó que Camilo nuevamente fue captado con una peluca rubia, y ante las preguntas de su estado mental, dijo que se sentía estupendamente, y hasta bromeó al decir que lo ha visitado la modelo Naomi Campbell. Su madre fue captada entrando a la casa de su hijo, pero prefirió no decir algo de cómo se encuentra o de si ya lo convencieron para recibir ayuda profesional.